Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora escuches de este video. Si lo estás escuchando en estreno eh, y, y desde acá, desde eh, algún lugar de América, <ríe> buenas noches. Y si es desde algún lugar de Europa, eh, buenas madrugadas. Eh, bueno. Eh, hola amigos amigas amigues eh, gracias por estar tomando este curso y por estar tomándolo tan en serio a mí me encanta hacer esto a mí me encanta enseñar y, y enseñarles y creo que por lo menos hasta donde yo investigué es el primer curso completo online desde cero de astrología eh, que existe gratuitamente en la red eh, hay, en la red encuentran grandes astrólogos astrólogas y astrólogos eh, con mucho conocimiento pero que no dan un curso así desde cero sí eh, y entonces yo me propuse hacer esto. Para eso convoqué a una amiga mía eh, que es docente y, y que me ayudó a darle eh, una forma pedagógica al tema. Eh, entonces, nosotros durante todo el año pasado lo que estamos viendo en estas clases grabadas eh, estas clases por ejemplo hoy es martes 16 y va a estar saliendo eh, eh, va a estar estrenándose el miércoles 17 de febrero eh, de 2021 a las 10 de la noche hora de Argentina, 22 horas de Argentina eh, entonces, eh, hoy nos toca Mercurio en las casas nosotros en esta lista de reproducción, que se llama Aprender Astrología Fácilmente, eh, hay ya 30 videos, este es el 31, donde fuimos viendo qué es un esquema natal, eh, o sea, esto que, que tienen acá en pantalla, que es un esquema natal. Después vimos el Sol en los 12 signos después vimos el resto de los planetas la luna, mercurio, venus, orden por orden en los signos después hicimos unas prácticas sobre eso después vimos lo que son las casas y ahora estamos viendo los planetas en las casas eso es lo más básico es el ABC de la astrología saber qué significa un planeta en un signo qué significa una casa en un signo y qué significa un planeta en una casa si ¿Sí? eso es el abc entonces ya en este nuevo año en estas dos primeras clases anteriores del año porque empezamos en febrero las clases de este año eh, vimos el sol en las 12 casas y la luna en las 12 casas. Yo ahora voy a sacar al sol y a la luna para no confundir y voy a poner al planeta que nos corresponde en esta clase, que es el planeta Mercurio. Lo que les pido es, si tienen la posibilidad, si tienen Telegram, únanse al grupo de Telegram, está escrito acá arriba, t.me barra curso de astrología todo junto y en minúscula lo van a encontrar fácilmente eh, se une en el grupo de Telegram está buenísimo cada vez tiene más actividad ese grupo ya somos una comunidad de 150 y pico eh, y, y nada y hay, eh, hay mucha conversación entre todo el grupo donde todos opinan y entonces donde se va hablando de astrología además de lunes a viernes eh, en distintos horarios tenés que entrar porque todavía estamos probando a ver qué horario nos queda mejor a todos pero de lunes a viernes en el curso de astrología en el grupo curso de astrología de Telegram hacemos un chat de voz que es una suerte de radio compartida o sea, es como hacer un programa de radio pero donde todos pueden hablar eh, Entonces, ahí hablamos de astrología ¿Para qué? Para estar todos los días en contacto con algo que tenga que ver con la astrología ¿Sí? Bien Entonces Vamos a, eh, al tema de hoy Como siempre les digo, por favor, si no están suscriptos al canal, suscríbanse a mí me hacen mucho bien al suscribirse, me hacen mucho bien al darle clic a la campanita, eh, me hacen mucho bien al darle like al video y me hacen mucho bien si además dejan uno o más comentarios, múltiples comentarios. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube dice ¡Ah! Pero este video gusta y entonces me lo promociona gratuitamente, digo y puedo llegar a más personas, yo creo que eh, les estoy brindando una herramienta maravillosa como es la astrología y de la mejor manera posible y gratuitamente, así que ustedes háganme ese favor dicho esto, lo que me queda por decir es que este machete, decimos eh, en Argentina, chuleta creo que era en España eh, que, que yo me hago para no irme por las ramas porque soy de irme muy por las ramas eh, se los dejo por supuesto en la casilla de descripción acá abajo para que ustedes puedan hacer un copy paste y se puedan ir haciendo la carpeta en esta lista de reproducción aprender astrología fácilmente todas las clases ese machete está en la casilla de descripción ahora bien hay otra lista de reproducción que se llama Curso de Astrología Online, en mi, en mi canal también, que ahí subimos, hay 90 y pico de clases, ahí subimos eh, todas las clases de los sábados. Los sábados a las 19 horas de Argentina eh, nos reunimos todos los sábados para... Eh, hacer una eh, Una clase de astrología en vivo Así que bueno eh, Esas clases son más largas Estas trato de hacerlas lo más corto posible Hoy me estoy yendo por las ramas Se va a hacer largo el video Pero en las otras clases no En las otras clases son largas Me extiendo Las dos últimas clases fueron de dos horas cada una eh, pero surgen temas muy interesantes todos relacionados por supuesto con la astrología así que bueno, sin más ahora sí nos vamos a, a la clase vamos a poner al planeta Mercurio que ustedes ya lo conocen es este simbolito ¿sí? que es eh, como Venus pero con cuernitos eh, bueno ya conocen a Mercurio. Ya saben de qué se trata Mercurio. Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Mercurio es el planeta de la enseñanza. Mercurio es el planeta de, del hablar, del dialogar, del, eh, del debate. Y mercurio es el planeta de las ideas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese Mercurio está en la casa uno, como en este caso Le otorga, dice Mercurio en la casa 1 Le otorga a la persona una mente curiosa, competitiva Y una capacidad mental e intelectual con un don superior a la hora de expresarse De forma tanto escrita como hablada ¿sí? O sea, no importa De cualquiera de las dos formas es único. Esta capacidad innata será ideal para trabajar en el mundo académico y científico. Bien. Ahora vamos a ver si podemos poner que... Eh, ...Mercurio esté... No, se me fue para el otro lado. Tenía que ir al revés, gente. Eh, en casa 2. Ahí está. Mercurio en casa 2. Las capacidades mentales y de comunicación darán a la persona un don grandísimo en los aspectos financieros y de negocios. Acuérdense que la casa 2 es la casa de lo material. Con esa capacidad intelectual sabrá ganarse la vida a través de su esfuerzo mental. Podrá ver dónde lograr éxitos y dónde no. Podrá trabajar en ámbitos como el periodismo o la escritura Vieron que hay personas que, que nacen con ese don De que saben dónde poner un negocio Saben dónde abrirlo, ¿sí? Y, y les va bien Donde lo ponen, les va bien Bueno, esas personas suelen ser Mercurio en casa 2 Bien Ahora vamos a Mercurio en casa 3. Este Mercurio en la casa 3 potencia al planeta ya que es su propia casa y puede desarrollar mejor sus cualidades. En esta casa todo lo relacionado con los estudios, los aprendizajes y facultades intelectuales se le dará muy bien. Con esta posición puede tener hermanos con capacidades mercurianas. Y puede tener viajes cortos y frecuentes. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, vamos a... Eh, a ver. Eso. Mercurio en casa 4. Le da a la persona un ambiente intelectual en sus raíces familiares. Y con este emplazamiento favorece las profesiones que tengan que ver con la casa. Por ejemplo, un arquitecto, un diseñador de interiores, un ingeniero civil, un constructor, etc. Eh, ahí ustedes me pondrán abajo qué otras actividades se le ocurre para un Mercurio en casa 4. Esa va a ser la consigna de hoy. Me ponen abajo en comentarios qué otras actividades se le ocurre a Mercurio. Mer a personas que tengan Mercurio en casa 4 Bien Vamos a la casa 5 Cas Mercurio en casa 5 En esta posición Está relacionado con la creatividad eh, Por lo que aquí La persona intelectual Puede favorecer a que estos nativos Sean escritores Perdón Vuelvo a leer Leí todo mal ya ustedes me conocen. Mercurio en la casa 5. En esta posición, este mercurio está relacionado con la creatividad. Por lo que aquí, la parte intelectual puede favorecer a que estos nativos sean escritores o intelectuales. Les atraerá la lectura, escribir, todo lo que tenga que ver con la curiosidad, con el aprendizaje. Tendrá pocos hijos... Y si tiene relación con sus hijos, tendrá una muy buena comunicación. Bien, vamos a ver si llegamos a la mitad del Zodíaco. Disculpen. Eh, bien, Mercurio en casa 6. Con Mercurio en casa 6, en esta posición hace que la persona sea muy buena para todo lo relacionado con el trabajo. Responsabilidad, implicación, también tiene que ver con maquinaria, con tecnificación, ya que requiere observación y es ideal para los demás, eh, para, perdón, para los temas de la salud. Predisposición para cambiar de trabajo y a moverse por ...temas de trabajo, moverse de lugares por temas laborales. Bien. Mercurio en casa 7. Aquí el planeta favorece encontrar una pareja o bien más joven... ...o con actitudes intelectuales y o inquietas. Eh, puede ser que el matrimonio sea a veces más por interés que por amor... Esta posición le ayuda a saber moverse en el área social y a, saber, y a saber salir victorioso en las situaciones. Bien, ahora sí, vamos con Mercurio en casa 8. Ya les expliqué en, la, en las otras clases que estamos viendo a ah, el planeta en las 12 casas. No importa en qué signo esté. En este caso yo lo dejé todo el tiempo en el signo de Aries. Y lo que fui moviendo son las casas. Después vamos a... <coughs> Perdón. Después sí vamos a lograr hacer esa triple combinación que digo yo. Del planeta en la casa y en el signo. O el planeta en el signo y en la casa. Ahora Mercurio en casa 8. En esta posición, Mercurio favorece las profesiones como psicólogos u ocultistas. Estos nativos se sentirán atraídos por lo antiguo, lo oculto, todo lo que tenga que ver con la investigación, eh, posición favorable para los negocios y las finanzas. Acuérdense que la 8 es la opuesta a la 2, así que es buena posición. Bien, vamos entonces, ahora sí, con Mercurio en casa 9. Favorece el crecimiento intelectual, por lo que la persona estará inclinada a ser científico o un sabio. Numerosos viajes al extranjero seguramente, aunque largos en distancia. Pequeños en duración. Le atraerán la filología, la literatura y facilidad innata en los idiomas. Bien, vamos con e. Mercurio en casa 10. Esta posición favorece al nativo en profesiones como diplomático, comerciantes, vendedores, todo lo que tenga que ver con el mundo de los negocios será atrayente a este nativo. Su mente aguda le hará cosechar grandes éxitos profesionales. Puede que en ocasiones le genere inestabilidad, sobre todo en la adolescencia. Bien, ahora sí vamos con Mercurio en casa 11. Este planeta le dará al nativo amistades inteligentes y diplomáticas y que estarán relacionados con la comunicación. Saben despertar fidelidad en sus amistades, estará en grupos donde haya intercambio de ideas, relaciones de amistad con miembros de la familia. Y por último, Mercurio en casa 12, Aquí tiene un papel difícil, ya que se sentirá como la oveja negra entre su entorno. Será una persona que será muy evaluada, juzgada, persona inteligente, pero que no se sabrá expresar bien. Puede traer traumas de la edad infantil y o adolescencia. Bueno, y con esto dimos una vuelta a todo el Zodíaco con Mercurio en las casas. Amigos, amigas, amigues, gracias, eh, realmente este año está siendo un año muy productivo para mí, eh, gracias a ustedes, o sea, en los programas en vivo pasamos de eh, 10, 11, 12 personas que lo veían en vivo los sábados a 25, 30 personas eh, pasamos de visualizaciones totales en una semana de unas 60, 70 visualizaciones a más de 200 eh, y todo eso es gracias a ustedes y gracias a ustedes que están de ese lado es que a mí me dan más ganas de estar de este otro lado ya saben, yo soy una persona, eh, no soy viejo, soy grande tengo 52 años ...y esto de la tecnología y de estas nuevas herramientas maravillosas... ...de las cuales estoy completamente enamorado... Eh, ...me cuestan... Eh, ...me cuesta ser un youtuber o hacer un video de excelencia... ...como lo hacen los grandes youtubers... Eh, ...así que bueno, por ese tema le pido disculpas... Y, y bueno, nos volvemos a encontrar eh, los sábados a las 19 horas eh, y los, eh, los miércoles en estreno. Yo estoy en el chat siempre los miércoles a las 22 horas de Argentina en estreno acá eh, en el canal. Eh, y ojalá se sumen al grupo de Telegram. Chao, hasta la próxima.